Hola amigos de YouTube, yo soy Adri Nike y les voy a enseñar cómo hacer animación de emojis por Canva. Bueno, lo primero que hay que hacer es este irnos acá a nuestro uh, remover de. Ese y entras y acá puedes cargar tu imagen arrastras un archivo y bueno acá lo arrastras por ejemplo arrastro este y me sale png lo descargo y bueno cuando descargas este yo arrastro lo que está acá no voy a video acá en Canva subidos y acá tengo todo lo que he hecho en png este no lo he hecho en png ya que este, este ya se me salió png cuando busqué en el Google esto sí Me recomiendo que aprendas de luz, ya sabes, ya sabes.